Estoy muy agradecida de poder trabajar con Citywide Home Loans, haciendo lo que me encanta. Hay muchas razones por las que me alegra la oportunidad de trabajar con Citywide, y estas son algunas de ellas. Tenemos tasas de intereses muy competitivas y cobros muy bajos. Todo nuestro procesamiento y evaluación se hace internamente. Tenemos tecnología maravillosa para que te podamos mantener actualizado a lo largo del proceso de sacar un préstamo. Proporcionamos un apoyo de Mercadotecnia a los agentes de bienes raíces y somos especialistas de refinanciaciones. Además, todo mi equipo es bilingüe, hablamos español e inglés y tenemos programas de asistencia al enganche maravillosos. Tan solo en el 2016, Citywide ayudó a más de 10,000 individuos y familias a conseguir el préstamo correcto. Hemos visto un crecimiento enorme durante los últimos cuatro años y nuestra compañía se va a seguir desarrollando, pero a la vez vamos a ser completamente dedicados a los valores que nos hicieron exitosos. Estoy muy orgullosa de formar parte de una compañía que valora a las personas y que no solo se concentra en hacer transacciones. Si tú quisieras trabajar con nosotros para que te ayudemos con tus necesidades de sacar un préstamo de casa y espero sinceramente que lo hagas, llámanos ahora mismo. Solo marca 702-499-6556. El equipo Casas y Citywide Home Loans te ayudaremos con mucho gusto.